Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar sobre las UVs, cómo trabajar con ellas, qué es el espacio de texturizado y cómo eh, preparar eh, una, un, un mapa de UVs para poder realizar una exportación a cualquier otro software. ¿De acuerdo? Dada la extensión que tiene Teórica, eh, todo esto es probable que le dediquemos eh, varios vídeos a esta sección. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, eh, los, las UVs o realmente lo que son los propios mapas de las UVs consisten en un despliegue en dos dimensiones de nuestro objeto eh, con el que vamos a querer trabajar. Tenemos un espacio de trabajo dedicado para ello concretamente, aunque bien pudiéramos trabajar desde el, el mismo espacio de trabajo Layout, pero nos vamos a mover aquí a UV Editing, ¿vale? Donde tenemos un editor de UVs que ya hemos visto en la sección de editores. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo, os pondré el enlace en, en el vídeo, ¿vale? Y tenemos en modo de edición eh, la vista 3D. En la segunda sección de la pantalla, ¿vale? en este área de aquí. Eh, el, si estáis viendo, eh, el objeto que tenemos en pantalla es un cubo, ya predeterminadamente viene desplegado en dos dimensiones de esta manera. Esto recuerda la papiroflexia, cuando trabajábamos de niños haciendo eh, aquellos conos y aquellos cilindros y demás, ¿no? recortando papel, pues es algo similar. UV viene de la representación de los, de los ejes X e Y en, en dos dimensiones, más el Z, que es la altura, y lo que hace es desplegarlo y ponerlo en dos dimensiones. ¿vale? Dentro de lo que son las UVs, trabajaremos con mapas de UVs y con el espacio de texturizado que bien podríamos realizar eh, pinturas de textura y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la sección de esculpido y pintura lo veremos allí vale pero también eh, juega un papel aunque sea de refilón sobre esta parte de las UVs. en el vídeo anterior ya os estuve, os estuve explicando que aquí en la pestaña de de malla vale de datos de objeto teníamos un apartado para los mapas de UVs, que es este desplegable de aquí, donde podríamos generar más mapas de UVs si así lo deseáramos. Y también os hablé del espacio de texturizado que tenemos aquí, ¿vale? De este panel desplegable. Bien, ¿en qué consiste todo esto? Pues vamos allá, os lo explico un momentito. El espacio de texturizado lo podemos mostrar en la vista 3D, cuando estamos trabajando en modo de visualización y es algo que no se va a renderizar, ni se va, no va a quedar procesado, ni va a quedar en el resultado final de nuestro procesado. Ahora bien, sí va a impactar en ese trabajo. ¿Cómo podemos mostrar ese espacio de texturizado? Bien, si nos vamos aquí a la pestaña de objeto en, la, eh, en el desplegable dedicado a Viewport Display, aquí tenemos... Eh, diferentes eh, opciones para que se muestren determinadas cosas de nuestro objeto, ¿vale? A nivel de objeto. Y una de ellas es el espacio de texturizado. si lo marcamos, aparecerá, bueno, no lo estáis viendo, pero hay una cajita que está alrededor de nuestro cubo, lo voy a desmarcar. Pero como está abarcando lo que es el propio espacio del, del mismo cubo, da la sensación de que lo que estamos viendo son los ejes. Entonces, si os parece, voy a cambiar de objeto, voy a poner un cono, sí. ah, vamos a añadir un cono y así lo vamos a ver. ¿Vale? A este le voy a marcar el espacio de texturizado y ahí lo veis, ¿vale? Es una caja como un empty que está alrededor de nuestro objeto y determina cuál es el espacio de texturizado que tiene. ¿De acuerdo? Este espacio de texturizado lo podemos... Eh, Transformar, podemos escalarlo, lo podemos mover, ¿vale? Y para ello tenemos opciones, si no recuerdo mal, aquí en Object Transform y tenemos Move Texture Space y Scale Texture Space. Estas mismas opciones las tenemos desde el modo de edición también, ¿vale? Y lo que nos van a permitir es mover ese espacio de texturizado y escalar ese espacio de texturizado. ¿Y esto para qué? Bueno, pues esto lo tiene su sentido cuando veamos cómo mostrar o cómo procesar una textura pintada en nuestros objetos vale entonces eh, lo que voy a hacer es un ejemplo sencillo voy a entrar al modo de edición voy a seleccionar el cubo eh, aunque está desplegado voy a hacer un despliegue ¿Qué es un despliegue un despliegue es Tomar la forma que tiene nuestro elemento y ponerla en dos dimensiones, como lo estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces no va a variar, posiblemente varíe su posición, es esta opción de aquí, un grab. Vamos a ver todo este menú completo, así que no os preocupéis por ahora, simplemente quiero enseñaros lo del espacio de texturizado. Hago un, un grab, veis que ha cambiado su posición y eh, ahora que he hecho esto, yo puedo generar una nueva textura, si me vengo aquí, a texture paint, para que lo veáis. Mi objeto está en este color porque no tiene ninguna textura asignada, ¿de acuerdo? Pero yo puedo crear una nueva textura, la voy a dejar color negro, tal cual viene, simplemente quiero hacer un, una muestra, un ejemplo, ¿vale? Y lo siguiente que tendríamos que hacer es eh, indicar por nodos a nuestro objeto, que va a tomar esta textura. Entonces nos vamos a venir a shading y aquí vamos a añadir un nodo. Esto lo vamos a ver a futuro, no os preocupéis por ello, vale. Un image texture y lo vamos a poner aquí y le vamos a decir que este image texture sea la textura que acabo de crear y el color vaya al color de nuestro objeto, de tal manera de que ahora veis se pone negro. Aparte de esto. Eh, yo tengo activo un, un add-on en, en Blender que se denomina node Grandler. ¿vale? Os lo voy a poner aquí a ver si lo podemos ver. Preferencias en add-ons. En la casilla de búsqueda escribo node vale. Yo lo tengo activo. Por defecto, creo que viene desactivado, así que si queréis eh, seguir los pasos que estoy siguiendo ahora y ya os lo dejáis previsto para cuando empecemos a trabajar con los nodos, activadlo, ¿vale? Esta opción lo que nos va a permitir es, entre otras muchas cosas, pues utilizar ciertos atajos de teclado. Como el que voy a usar ahora. Con el nodo seleccionado, si hago control T, me despliega dos nodos nuevos. Uno contiene... Eh, un mapeado, ¿vale? Y el otro son las coordenadas de textura. No tenéis por qué entender esto ahora mismo, ¿vale? Pero esto lo que va a gestionar es qué vamos a ver. Y ahora mismo lo que vamos a ver es la, el mapa de UVs, ¿vale? Pero si queremos ver el, el, ¿lo diré? el espacio de textura, tendríamos que utilizar las coordenadas generadas, por ejemplo. Esto nos pinta el cubo exactamente igual de negro. Si yo me vengo a Texture Paint, yo ahora podría pintar en nuestro cubo. Voy a reducir un poquito esto. Y si hago aquí un circulito, ¿veis? Aparece ahí. Y si hago aquí dos circulitos, aparecen aquí. Aquí puedo hacer tres circulitos, tres manchitas. ¿Eh? Y nos vamos haciendo la disposición en la que se encuentra el cubo en el momento de realizar eh, la pintura es importante también. Esto lo veremos en su determinado momento, ¿vale? Pero bueno, para que nos sirva de referencia. Y si yo pinto aquí, que también puedo pintar esto. Se pinta abajo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos... Nuestro espacio de texturizado, pintado, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre si yo tomo el... transformo el espacio de texturizado y lo escalo. Bueno, ya de primeras, fijaros, todos los manchurrones aparecen arriba, ¿vale? Porque está tomando las generadas. Si tomo las del... A ver. Con las UVs me está tomando la pintura. Bien, si yo modifico el espacio de texturizado, lo que pasa es que con las UVs creo que no me va a funcionar. Escalo, como es grande, no se ve ¿vale? el efecto. Sin embargo, con las generadas sí se ve. Si yo escalo ese espacio de texturizado, ¿veis? Lo que ocurre es que lo está haciendo... Como si estuviera proyectando desde la parte superior del plano, ¿vale? Y no está considerando las, los laterales, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, ya lo veremos en más detalle. Simplemente quería que vierais cómo repercute el manipular el, efe, el espacio de texturizado. Además, lo puedo mover. Y lo puedo poner donde más rabia me dé. ¿Vale? Lo allí. Aquí, aquí, y veis que la textura bueno, pues va corriendo a lo largo de nuestro, de nuestro cubo y se repite, por eso va apareciendo aunque mi espacio de texturizado esté fuera de la figura. Vale, se va repitiendo constantemente. ¿vale? Bien, además, al realizar estas transformaciones aquí en la malla en el espacio de texturizado, se ha desmarcado el auto texture space y desde aquí podríamos manipular. Eh, el tamaño y la ubicación de nuestro espacio de texturizado. ¿vale? Igualmente. Y si le damos a Auto Texture Space, se ajustará nuevamente al tamaño de nuestro cubo. veis. Eso en cuanto a esto. Ahora ya eh, vamos a ir vamos a poner las coordenadas UV y nos vamos a venir aquí a nuestro cubo. Y ya voy a seguir explicándoos todo lo que tiene que ver con la segunda. Este objeto de aquí no nos sirve, así que lo quitamos. También voy a quitar el espacio de texturizado de la vista. Fijaros que esto era lo que se veía anteriormente solo en la cara superior. Bueno, como os he comentado, inicialmente, eh, el primer paso que tenemos que llevar a cabo es para trabajar con, un, con texturas y con las UVs, ¿vale? es hacer un despliegue. Si realizamos un despliegue y posteriormente creamos nuevas caras o subdividimos las caras existentes más bien y manipulamos el objeto, Blender va a manipular las UVs por nosotros, pero es posible que al realizar eso eh, se generen deformaciones en la textura. Si yo hago aquí una subdivisión, por ejemplo, fijaros que ha subdividido todo. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, este vértice de aquí y lo muevo en X, fijaros, ¿y qué ha ocurrido con la, con la figura? Bueno, para ver lo que hay aquí, tengo que seleccionar los elementos que me interesen ver, ¿vale? O bien toda la figura, o bien la parte sobre la que quiero trabajar. Voy a seleccionar todo. Y aquí aparentemente no ha hecho ninguna deformación de la malla. Yo lo he movido, pero el, fijaros que aquí está deformado el círculo. No, no es como estaba originalmente, para que lo veáis. Voy a mover esto otra vez. ¿Vale? Y veis que se deforma el objeto, ¿eh? la, la textura. Es importante que tengáis esto en cuenta. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que tratéis de realizar este proceso justo ya al final, cuando ya no tengáis que realizar ninguna modificación, si es necesario que apliquéis UVs. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto es lo primero. Hacer el despliegue, pero hacerlo cuando acabemos de realizar todo el proceso de modelado. O cuando esté prácticamente concluido. ¿De acuerdo? Para poderos explicar un poquito más en profundidad todo esto, y que tengamos un ejemplo un poquito más complejo. Voy a quitar nuestro cubo y vamos a poner a Susan. Bueno, así que vamos a quitar el cubo y vamos a agregar eh, a nuestra mona, Susan. ¿vale? Ahora mismo la estáis viendo, está en blanco. Estoy con, con el visor de texturas. vale. Está en blanco porque no está cogiendo la textura que tenemos aquí. de acuerdo. Podríamos cargar una imagen externa también. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero eh, lo primero que vamos a hacer para que coja la textura que tenemos ahora mismo es un despliegue. Entonces eh, entramos en el modo de edición. Ya tenemos ahí un despliegue hecho porque lo hace por defecto. ¿Vale? Y fijaros cómo ha realizado este despliegue. Susan está compuesto por eh, diferentes elementos. Los ojos, por ejemplo, son un elemento. Y eh, la cabeza es otro. Y esto de aquí son las orejas. ¿Vale? Y está dividida en, en esos elementos. Entonces a la hora de realizar el despliegue lo que se nos generan son lo que se denominan islas. Blender va a hacer una distribución de esas islas de tal manera que trata de copar el máximo espacio posible de nuestro espacio de texturizado, que es este espacio que tenemos aquí, ¿vale? Y... Eh, para, eh, pues eso, aprovechar toda la imagen. Si lo que nos interesa es eh, tener mayor definición en, un, en una determinada zona, pues lo que nos deberíamos de hacer sería hacer más pequeño, eh, hacer más pequeño el, o más grande el, el, cada una de las islas, ¿no? allá donde esté lo que nos interesa tener. Entonces, si yo selecciono esto con L, va a seleccionar todo el elemento y solo veríamos el ojo, ¿vale? Así veis que es un objeto independiente. Si yo hago clic fuera y pulso la L aquí, vemos lo que es la cabeza y las orejas, que ya están separadas. Las ha separado. ¿vale? Si no tengo en consideración este mapa de UVs que ha hecho, vale, yo selecciono todo y hago un despliegue, Fijaros cómo lo ha realizado. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Y por qué antes lo teníamos tan bonito? Bueno, pues es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Que es eh, realizar eh, costuras para indicarle a Blender cómo queremos que realice el corte. ¿Pero cómo marcamos esas costuras? Bien, dentro del panel de, de herramientas de las UVs, tenemos eh, la opción de poder marcar y limpiar costuras, ¿vale? Y Blender nos va a representar esas costuras, una vez que están eh, marcadas, con un color eh, rosa oscuro. ¿vale? Disculpadme, soy hombre yo para los colores. A mí me sacas del rojo y del azul y del verde. Y te vas a un fucsia o color no sé qué, y ya me pierdo. ¿vale? Rosa oscuro. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, ¿Cómo marcaríamos las costuras? Bueno, pues a lo mejor nos interesa tener la oreja, sería esta zona de aquí, voy a marcar aristas, ¿vale? Y voy a ir marcando, nos interesa tener, con la tecla control estoy seleccionando la parte que me interesa marcar para la costura. Es probable que a lo mejor no sea la mejor manera de hacerlo. Simplemente os quiero mostrar cómo se hace. ¿Vale? Ya tengo marcado ahí un loop. Y lo que voy a hacer ahora es botón derecho. Y Mark Shim. También puedo ir al menú de UVs y Mark Shim también. ¿vale? Y fijaros. Me está llevando la contraria Blender. Y en lugar de ser un rosa oscuro como un tono rojizo bien, las marcas de ese color ya tenemos una costura hecha ahora haríamos lo propio en la, en la otra oreja entonces voy a hacer la misma marca que he creado antes aunque a lo mejor lo que me interesaría más bien como lo he hecho antes está mal y me podría interesar hacerlo de esta manera entonces vamos a tener dos costuras distintas. Luego ajustamos la que nos interese. Y ya estaría. ¿vale? Botón derecho. Mark Shin. Y aparentemente no ha ocurrido nada. ¿vale? Simplemente, pues bueno. Lo que vamos a hacer es. Y así veis la opción. Botón derecho. Clear. Sim, y ahí hemos quitado esas costuras, pero el resto continúan ahí, ¿vale? Y estoy viendo que estas no se ha marcado. Y vamos a marcar estas. Marque Sim, ¿vale? Bien, como os comentaba, aparentemente no ha ocurrido nada más que hemos puesto pues, unas líneas rojas en nuestro mono, ¿vale? Yo selecciono todo el mono, seguimos teniendo lo que había, pero seguimos teniendo lo que había porque no he repetido el despliegue. Si vuelvo a hacer un despliegue ahora mismo, fijaros, ya la parte de la cabeza queda por un lado, las orejas, de mala manera, quedan por otro y eh, tenemos la, los ojos que quedan desplegados. Entonces las orejas, para que queden mejor, tendríamos tal vez que añadir una costura por aquí. Todo Este contorno de la oreja o tal vez por detrás pero bueno Mark y ahora vuelvo a seleccionar todo y vuelvo a hacer un nuevo despliegue, con la tecla U haríamos el despliegue igualmente ¿Vale? mostraríamos el, el menú de las UVs y aquí le daríamos un wrap. y bueno pues las orejas eh, se presentan de una forma un poco más decente. No es como lo teníamos antes, pero bueno, algo es algo, ¿vale? Y de esta manera iríamos marcando las costuras. Iríamos buscando la mejor forma de, de cortar nuestro, nuestro elemento, en este caso a nuestra Susan, para realizar un despliegue óptimo. ¿Qué razonamiento debemos de seguir para realizar estas costuras? Bueno, pues lo lógico es buscar esas que esas costuras estén en las zonas menos visibles posible de nuestro objeto. ¿Por qué? Porque va a ser un punto donde van a confluir eh, el material que tengamos con sus propiedades, su textura. ¿vale? Y si lo ponemos en una zona que sea visible, al confluir ahí el material va a quedar una línea se va a ver va a quedar feo vale en definitiva entonces en lugar de haberlo hecho como lo he hecho yo con, por este lado de las orejas pues a lo mejor habría interesado hacerlo por detrás y seccionar la cabeza por detrás y hacer por ejemplo un, una costura eh, por aquí por encima de las cejas tal vez vale e ir buscando puntos que no van a ser excesivamente visibles la cara de Susan se va a ver perfectamente, pero si la viéramos como la estamos viendo ahora mismo, la parte superior de las, de las cejas eh, podría ser la costura y no estaríamos viendo imperfecciones ¿no? con las orejas. Y si lo viéramos así, si aquí tuviéramos una costura, probablemente aquí veríamos alguna imperfección. Si nuestra eh, textura no es tileable, tileable es que se puede repetir. Y haciéndola con, con mimo, con cuidado, preparándola con mimo, pues podemos eh, conseguir que las zonas donde tenemos las costuras no estén tan, tan horribles, queden bien. ¿vale? Pero la filosofía, que es lo que me que pretendo transmitiros, es esta. Nosotros tomaremos un objeto, iremos realizando los cortes allá donde más eh, sea necesario y menos visible sea. ¿Vale? Para hacer el despliegue de nuestro, de nuestro mapa de UVs y luego de ese mapa, pues le aplicaríamos texturas ya directamente en Blender o ya eh, realizando una exportación de ese mapa de texturas a otro software, como puede ser Substance Painter, por ejemplo, y allí trabajar las texturas y luego volver a traernos todo aquí y trabajarlo aquí. ¿vale? Bueno, me he entretenido en, en hacer las costuras, como vienen en el manual y si ahora selecciono todo y hago un grab supongo que estará algo más decente de lo que estáis viendo en pantalla no es la panacea pero por lo menos tenemos lo que es la cara por un lado la parte trasera de la cabeza y lateral hasta las orejas y lo que no estoy viendo ah, porque esto no está unido esto va aquí bien ahora sí si hago un grab bien ya tenemos las orejas por un lado la cara por otro los ojos y la cara bien. de acuerdo bien vamos a seguir que simplemente quería mostraros pues una manera de hacerla las costuras vale una cosa que se me ha olvidado comentar es que si nosotros hemos hecho ya un despliegue y tenemos eh, ya ciertas islas en nuestro mapa de UVs, vale es posible que si tenemos que realizar alguna modificación en nuestro modelo pues que nos convenga realizar costuras en los límites de esas islas, ¿vale? Así que podríamos seleccionarlas en, en el editor de UVs y marcarlas ahí. Podríamos ir seleccionándolas de esta manera y eh, al, de esa manera quedarían marcadas y les podríamos decir que sean una costura. ¿Vale? Luego ya hacemos las modificaciones que tengamos que hacer y nos garantizamos que por lo menos esas islas que ya teníamos preparadas, pues si no las hemos deformado mucho, se mantengan y eh, al hacer el nuevo despliegue no se estropeen. ¿vale? Para trabajar con Blender, eh, con las UVs, disponemos del panel lateral de herramientas, además del menú de herramientas que vamos a, al que vamos a echar un vistazo, ¿vale? De el menú de, de UV, eso os he dicho de herramientas, me equivoqué. Bien, aparte de las opciones habituales de transformación y del cursor 2D, en esta ocasión, que está en el punto 00, ¿vale? Eh, tenemos, eh, y la de anotaciones, ¿vale? Tenemos estas cuatro herramientas que tenemos aquí, que difieren de lo que ya hemos visto en otros editores. Si echáis un vistazo al editor de... Las UVs, al capítulo que dediqué al editor de las UVs, hablo un poco por encima de estas herramientas. Esta herramienta permite realizar un despliegue, la hemos visto en la barra de herramientas de, de la pista 3D en el modo de edición, está aquí abajo también. vale Y lo que nos va a permitir es realizar una separación de las mallas, ¿eh? si nos interesa realizar por ejemplo una separación por aquí, pues marcaríamos los puntos que nos interesa aquí funciona exactamente igual que aquí podemos seleccionar vértices aristas o caras o islas vale esto lo explico todo en el manual en el vídeo dedicado al editor ¿Vale? echarle un vistazo entonces eh, funciona exactamente igual yo con el, con el teclado numérico aquí 1 2 3 y 4 serían las islas vale y seleccionaríamos la parte que nos interesa, os comentaba, y con esta herramienta podría realizar un despliegue y realizar una oquedad en esta isla. ¿vale? Además de esto, tenemos esta opción de aquí, Wrap, ¿vale? que lo que nos va a permitir es mover determinados vértices utilizando un pincel. ¿vale? Lo vemos aquí, ya veremos en la sección de escultura y pintado como trabajar con los pinceles eh, sus radios etcétera todo eso lo vamos a ver allí aquí podríamos eh, mover veis los objetos como aquí no tengo nada seleccionado no mueve nada pero aquí sí es decir solo actúa donde tenga la selección hecha y esto nos puede servir para realizar movimientos suaves en determinadas zonas para tratar de ir ajustando la malla a la textura que tengamos de fondo, vale. Después tenemos esta opción que es relax, que lo que va a permitir es como si relajara un poco la, la malla, vale. pinchar aquí, pues, moviendo y se va desplazando esto y va relajando un poco la tensión de la malla. Si selecciono toda la isla en esta parte de aquí, ¿vale? irá relajándola. Porque aquí es complicado, vale. Y nos la acaba rompiendo un poco. ¿vale? Pero la iría relajando. Y esta opción, bueno, relajando, lo que hace es como separar. ¿vale? Y esta opción se denomina pellizcar, pinch en inglés. Que lo que va a hacer es el efecto contrario. ¿vale? Tirando hacia A, tratar de unir, ¿vale? Todo ahí, ¿de acuerdo? Queda un poco feo. Pero bueno, veis el efecto de la herramienta. ¿De acuerdo? Con estas herramientas iríamos disponiendo la malla para ir ajustándola a la textura que tengamos para que nuestro elemento, o sea, nuestro objeto quede de la forma más presentable posible. ¿vale? Una vez hemos hecho ya el despliegue y hemos marcado las costuras que queremos, lo que tenemos que hacer es ordenar las islas ¿vale? de la manera eh, en la que... El espacio que quede eh, desaprovechado sea el menor posible ya nos hace como os comenté anteriormente blender un despliegue automático de una disposición automática de los elementos vale pero no por ello tiene que ser la opción más óptima vale tendríamos que tener las islas ubicadas de, de mejor manera o ya no solo las islas sino por mover grupos enteros los podríamos si yo selecciono, por ejemplo, esta isla, la podría mover y ponerla por aquí y ganar un poco de espacio. Podría seleccionar esta y esta y también las podría... Ups, para deseleccionarla, eh, pulsarías mayúsculas L, ¿vale? Y estas dos me las llevaría aquí y ganaría más espacio aquí arriba, ¿vale? Y esto sería más optimizable, tal vez. Yo podría... Aquí, y aquí yo podría seleccionar esta y moverla tal vez un poco más para acá, rotarla y estoy utilizando las mismas teclas que hemos usado tantas veces. Vale, la G, la R, incluso la S para escalar si queremos más detalle en una determinada isla o en unas determinadas caras concretamente. Vale, como por ejemplo ahí la vamos a escalar un poquito ¿vale? y la hacemos más grande. Lo importante es que las islas no se solapen unas con otras, porque cuando realicemos el, la exportación o bien cuando vayamos a trabajar aquí, pues tal vez esta parte de, la vamos a pintar de una tonalidad que nada tiene que ver con esta parte de aquí de la otra isla, ¿vale? O aquí, ¿vale? Igual. Así que tenemos que tener cuidado de que no se estén sobreponiendo las diferentes islas o las geometrías en la en el espacio de texturizar, ¿de acuerdo? Las siguientes opciones que tenemos para poder realizar este, eh, esta ubicación de los elementos en nuestro mapa de UVs es Mirror, ¿vale? O simetrizar. Y lo que nos va a permitir es eh, simetrizar sobre el eje X o sobre el eje Y nuestros elementos. Serían sobre el eje U y el eje V, ¿vale? Para que lo entendáis en la transformación en las UVs, ¿vale? X, a, Y, X, O, U y V. También tenemos herramientas de adherencia y funcionan exactamente igual que os he explicado en un vídeo anterior sobre las adherencias. Tienen la misma eh, funcionalidad. Aquí lo que podemos es eh, llevar el cursor a determinados píxeles, a determinada selección o al origen de nuestro objeto. ¿Vale? Y eh, podremos llevar el objeto, por lo que tengamos seleccionado, a los píxeles, al cursor, al cursor con un desplazamiento o eh, a, un, a un elemento adyacente que esté próximo a él y que no esté seleccionado. ¿De acuerdo? Round to pixel es redondear a píxeles que está deshabilitado, pero podríamos hacer a las esquinas de los píxeles o al centro. ¿Vale? Restricciones de los límites de la imagen, que los podríamos aplicar, ¿vale? Y restringe eh, los vértices para que permanezcan dentro de los límites de la imagen. ¿vale? Aquí podemos fusionar, que lo hemos visto, la funcionalidad en, en vídeos anteriores también, y dividir o separar, ¿vale? Leave un grab, que realiza un despliegue continuo de las UVs mientras están transformando los vértices. Eh, marcados como fijo. el despliegue donde podemos realizar un despliegue como hemos estado viendo hasta ahora blender dispone de varias opciones para realizar este despliegue luego tenemos un despliegue inteligente que lo que hace es aplicar un logaritmo eh, mediante el cual hace una disposición de, de las mallas en el espacio de texturizado pues eh, de una forma diferente tratando de aprovechar más el espacio ¿Vale? Luego tenemos aquí empaquetar el mapa de luces. Esto mm, es interesante cuando lo que pretendemos es texturizar eh, las reflexiones de la luz y demás. Eh, si no eh, queremos que en una determinada escena eh, se esté calculando constantemente la luz, sino que la tengamos texturizada, pues eh, utilizaríamos esta opción para... Eh, mapear esas, esas luces, ¿vale? Lo empaquetaríamos y lo tendríamos texturizado. De esa manera, pues para representaciones en tiempo real eh, nos puede ser interesante, ¿vale? Siguiendo los quads activos, ¿vale? Que lo que realiza eh, es, eh, va siguiendo a lo largo de un bucle de, de caras. Eh, todos los quads y va realizando el despliegue de esa manera, una proyección cúbica que lo que hace es tratar de, pues, eh, esto está más orientado a qué forma tiene mi elemento. Es una forma cúbica, es una forma cilíndrica, es una forma esférica, de algo muy general, para que a la hora de realizar el despliegue haga el cálculo en base a esa figura a la que se asemeja nuestro elemento. Y si hacemos una proyección cúbica, cilíndrica o esférica, la disposición de la malla en nuestro mapa de, de UVs pues va a ser diferente. ¿de, acuerdo? de hecho, por ejemplo, una proyección esférica, eh, un ejemplo muy claro podría ser la bola del mundo. Si tenemos una textura donde tenemos la representación en, en un rectángulo del de, de mundo, ¿vale?, con todos sus océanos y tierra y los polos y todo, vale, podemos cargar esa imagen, tomar una esfera, hacer un despliegue de esta manera y la posicionaría eh, de tal forma de que nuestra esfera pues, se vería como la bola del mundo, ¿de acuerdo? Para que tengáis una referencia de cómo haría ese despliegue. Después tenemos fijar y liberar, que lo que nos va a permitir es eh, fijar determinados vértices en en la posición para múltiples despliegues, es decir, cuando vamos a hacer diferentes despliegues, pues que determinados vértices estén en una ubicación específica y, y liberarlos, ¿vale? Tenemos para marcar y desmarcar las costuras, que ya os lo he explicado, las costuras para las islas, que era lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? Podemos empacar o empaquetar, eh, eh, viene traducido en Blender como empacar, eh, en España decimos empaquetar, ¿vale? Eh, empaquetar islas, que lo que va a hacer es que las islas ocupen el espacio máximo posible, ¿vale? Average Islands eh, Scale, lo que va a hacer es un promedio del tamaño de las diferentes islas. Minimize Stretch, va a reducir lo que estén estiradas nuestras UVs, haciendo que los ángulos estén menos, menos marcados, ¿vale? Stitch lo hemos visto es eh, pellizcar vale podemos alinear a diferentes ejes y podemos eh, alinear una rotación vale mostrar y ocultar caras para tratar de trabajar sin impactar en, en donde no queremos hacerlo resetear el mapa vale y restablece a la proyección original y podemos realizar una exportación de, del mapa vale a un archivo externo estas serían las opciones que tenemos dentro del menú de las UVs, de acuerdo ya más adelante os explicaré cómo realizar las exportaciones de los archivos para poderlos trabajar en aplicaciones como substance painter por ejemplo si nuestra intención es esa o en photoshop o donde más rabios de en crita Cualquier aplicación de estas donde queráis desarrollar vosotros una textura específica, pintarla y eh, luego traerla aquí. ¿De acuerdo? Así que, bueno, yo pensé que nos íbamos a prolongar en un par de vídeos o tres, pero a grosso modo hemos visto las opciones que nos pone Blender a disposición con las UVs. Espero que, bueno, os haya aclarado dudas más que generado eh, incertidumbres. Eh, si no es así, lo siento, escribidme y trataré de aclararos todo lo que pueda sobre este tema, porque es un tema que eh, a poca gente le gusta y suele generar reticencia. Y no, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.